Campeones de League of Legends en 10 segundos Shen, Después de tirar una habilidad se pone un escudo Mueve la daga! pone un escudo alrededor de la daga ¡Se tira! ¡Se te transporta un aliado! ¡Esto es global! Si querés que tu campeón favorito se haga en un video Escribilo en los comentarios